El menú contiene plantillas para la construcción de tu marketing digital. Si eres usuario que inicia, es recomendable utilizar plantillas. Y si eres usuario avanzado, una página en blanco está bien. Conectarás tu autoresponder ilimitado a tus campañas de mail marketing. Sitios web. Aunque no tengas experiencia te permite crear con facilidad una gran experiencia visual para tu público duplica tus embudos de venta para tu equipo puedes tener tantos dominios y subdominios como necesites apoyos para la generación de tráfico en línea en contactos administrarás tus listas de suscriptores visita por favor el área de capacitación en cuenta tenemos tus datos que puedes actualizar en cualquier momento. Contamos con una plataforma de entrenamientos en video, elaborados con mucho cuidado, prácticos y a tu entera disposición, todos los temas cubiertos en video. La sensación de crear tu página web en cuestión de horas es muy satisfactorio, sobre todo sin tener experiencia con videos, textos, imágenes, carruseles, movimiento, construir tu página como un profesional. Personalizas tu página dándole carácter. En la pestaña de mi enlace observarás mi favicon y mi logo en el área de menú. Seleccionas el área que quieres modificar. Te aparece un menú, seleccionas el color, te sales, ahora vamos a cambiarle el tamaño, le cambiamos el tamaño, y ya está, tan sencillo como lo estás viendo, es muy muy fácil su uso, y puedes hacer una página muy muy profesional, sin tener mayor conocimiento, no ves el movimiento, la edición la realizas visualmente y con facilidad, tenemos posicionamiento SEO, Imagina y crea tu espectacular página web.